Marzo de 2022. Llevamos ya dos años de pandemia. 30 días de guerra en Europa. En España hay episodios de lluvia rojas. Y no quiero seguir jugando con qué vendrá ahora, por pues si 2022 se lo toma en serio. A pesar de todo lo que está ocurriendo, no podemos evitarlo. Pero también conviene que podamos poner la mirada en cosas que nos ilusionen, en cosas que nos ayuden a avanzar, en lo que de mí dependa seguir construyendo normalidad, seguir construyendo un mundo apetecible, un mundo donde desarrollarnos. Y dentro de este panorama tenemos algo bueno que compartir. Sí, sí. ¿Verdad, Lola? bien, bien. Bueno, nos presentamos. Soy Miguel Ángel Romero y ella es... Lola Mendoza. Somos los socios, los creadores de la Escuela Europea de Formación para Formadores. Y tenemos una gran noticia. Pues hace 10 años, eh, por estas fechas, nació nuestra criatura. Que a lo mejor te parecemos unos padres mayores para una criatura así, de 10 años. Pero es que nos estamos refiriendo a la escuela. La Escuela Europea de Formación para Formadores. Ya tiene 10 años y queremos celebrarlo por todo lo alto. Tú has estado. Bueno, no habrás estado porque ya no se hacen. Pero ¿te acuerdas de esas bodas que duraban dos semanas de celebración? Pues la nuestra va a ser así. Hemos pensado un montón de cosas para compartir y celebrar contigo. Queremos jugar juntos porque estás es marca de la escuela. Así que queremos que te involucres y que participes. Tenemos muchas novedades sobre la escuela y vamos a tener una gran fiesta. Una gran fiesta con tarta y velas. Y no solo cuentes todo. No. Ahora te vamos a... Va a ser un fiestón. Lo vamos a pasar muy bien y queremos que seas protagonista porque realmente el protagonista de la escuela eres tú. Así que por favor, ojitos abiertos, orejitas abiertas, atención a los mensajes, a los emails, a las redes sociales porque te vamos a convocar para que seas el protagonista. Contamos contigo y esperamos que participes de verdad y que te lo pases fenomenal. Así que, atención, que seguiremos informando. Hasta luego. Adiós.